alonso eh, bienvenidos a mi canal Eso este es un canal nuevo y mi canal se llama la señoneve la señoneve como me llaman mis alumnos y mis alumnas por eso es el nombre de mi canal actualmente soy la maestra de la escuela infantil la estrella de mar en una pequeña localidad llamada palomares de río en sevilla españa Ejerzo la educación desde hace más de 20 años. Soy maestra de educación infantil, cuentacuentos, cuentos, animadora y escribo cuentos, poesía y canciones, todos relacionados con la infancia. He escrito varios cuentos y poco a poco quiero irlo publicando. He creado canciones con sus letras y su música, que pronto veréis por aquí, para que podáis compartirla. He realizado muchísimos cuentacuentos, me encanta la literatura infantil y me gusta motivarlos y guiarlos y llevarlos a este mundo fantástico que es la lectura. En mi canal podréis encontrar cuentos de creación propia y de otros autores y editoriales, pero que serán cortados por mí. Podéis utilizarlo como material didáctico o simplemente por entretenimiento. También encontrarás vídeos de cómo crear hábitos a los más pequeños del hogar o distintas formas de entretenerlos. Ofreceré vídeos en los que explico las diferentes etapas evolutivas. Frecuentemente subiré vídeos relacionados con todo esto que os acabo de contar. Suscríbete y dale a la campanita. Para que te avise de mi nuevo vídeo. Y si quieres o te apetece y te parece interesante, puedes compartirlo. Nos vemos. Adiós.